Yo hoy día no venía muy preparado Así que voy a hablar de lo primero que tenga en el bolsillo uh. Uh. No, en este bolsillo ¿Qué es esto? Son brillantes Increíble Todos tenemos un celular, ¿no es cierto? ¿Empezamos de nuevo? Es más, todos hemos tenido más de un celular, porque a este weón hay que ir renovándolo, weón. ¿Ah? Es increíble. Sí, yo, yo diría que... que ¿Quién es más inteligente? ¿Él o yo? Bueno, ¿Sabe más de matemáticas que yo? ¿Se sabe más canciones que yo? Más encima me despierta en la mañana el weón. Pero todos tenemos una relación muy especial con el celular. Por ejemplo, para las minas, es como su pololo el celular. ¿Eh? Siempre lo andan trayendo de la mano. Le ponen la foto del pololo, aunque el hueón sea más feo que la cresta. Dice, Oye, Gaia, te está llamando un hueón con care flight. Ay, mi pololo es tan lindo... Lo escogen igual que el hombre. Mientras más funciones tenga, mejor. Y se lo muestran entre la amiga a ver quién tiene el celular más mino. Y le ponen su tema favorito de Rington. Lo que es muy bueno para nosotros los hombres, porque... Dime qué Rington tienes y te diré si eres una dama o te gusta poco. No es lo mismo que te suene... Yo quisiera hacer tu llanto, que vienen de tu sentir... ¿A quién suene? Caliente, caliente. <risa> para los hombres, para algunos hombres es como es como, como la bruja, como la esposa. Siempre lo dejáis olvidado en la casa. Lo ponía en silencio para que nadie escuche que te está hueveando. Cada dos días te pide que le eche una cargadita. Mientras más, más feo el weón, más lindo el celular. Mientras más tonto, más inteligente, weón. Si ahora uno no puede salir solo, tenías salir con el celular. ¿eh? Imagínense que hay weones que se engrupen tanto encachados, que, que, que le compren esas carteritas que venden que se ponen en el cinturón. ¿eh? Y andan ahí con la basura. ¿Ah? aunque no sea pistola, si la weón no es pistola, compadre. ¿eh? A ver, ¿quién contesta más rápido que ellos? Inclusive, inclusive compiten... En vez de cuando chicos competíamos, ¿quién lo tiene más grande? Ahora compiten al que lo tiene más chico. Compadre, lo tengo así. Yo, compadre, lo tengo así. Y yo, guaso, lo tengo así. Yo me lo pongo. Mira. Increíble, guaso. Pero yo antes, yo antes, compadre, debo reconocer que antes los que eran es muy grandes, güey. Eran tan grandes los primeros celulares que venían con la caseta telefónica incluida, güey. Bueno. Te ponían el celular acá y la, y la batería era una maleta, bueno. Espérate, güey, bueno, tengo señal, voy a subir el cerro, bueno. Entonces, era, era, era muy peno tener el celular. Era, era de poco hombre, en todas sus letras. Entonces, yo, para conquistar a las minas, me hacía el rudo con ellas. ¿Ah? Me decían, oye, J Petro, ¿tenéis celular? ¿No? Pero si todo el mundo tiene... Muñeca. <risa> Yo no soy como todo el mundo. No tengo, no me interesa tener. No me gusta andar ubicable. Me gusta mi libertad. <risa> Acostémonos. Ahora, el, el celular, por ejemplo, me ayuda en todas las tres. Es más, es más. Me gusta a mí cuando, cuando, cuando me. cuando me, me gusta que vibre, cuando me entra. Una llamada. ¡Una llamada! Es como una mascota. Por ejemplo, en esos momentos de intimidad, cuando estoy poniéndome el condón. Y no tengo luz. Él en mi linterno. Digamos que me ilumina. En los recitales, ¿cachai?, cuando no tengo encendedor, en mi antorcha, ¿Eh? Es la radio y los carretes fomes, puta que es verdad esa wea. Otra cosa, a mí el celular, me, me, por ejemplo, cuando, igual que las mujeres que fingen el orgasmo, cuando viene un weón que yo no, no quiero hablar con él, finjo la llamada. Pero, pero. Aló, ¿Sí? sí, sí, ah, ah, finjo, finjo la llamada y a todos nos pasa esto, cuando vamos en el metro y no queremos mirar a la gente sacamos el celular, nos pasamos por el menú ¿ah? y revisamos los mensajes eso que dicen recargue su celular por tres lucas y ponís cara como de uy, tengo que contestar este mensaje pero nos falta lo bueno que son detractores del celular que te da cáncer, que te da impotencia, que te da tanta va ahí hay otro pititito para don Miguel po este celular te está matando Okay. Cool.